Muy buenas, soy Deltalight y bienvenidos otra vez a un vídeo de opinión improvisado. Creo que les voy a acabar cogiendo el gustillo a esto. Eh, la temática de este vídeo es muy parecida a la del vídeo anterior, porque de hecho tratan más o menos de lo mismo. Si bien el vídeo anterior fue de, de Joker de Persona 5, Ahora voy a hablar de Persona 5 otra vez, pero de una forma algo distinta. Vuelvo a decir que este vídeo está siendo totalmente improvisado porque voy a dar mi opinión y quiero que sea la más sincera posible. No va a ser tan serio como lo fue el de Octopath Traveler, pero sí que quiero que tengáis eso en cuenta. Vale, estoy grabando esto el viernes, ¿vale? Un día después del evento de Persona 5S. De hecho, todavía... Pues eso, que no estoy... Que no habré subido todavía el vídeo de Joker. Pero, como lo pienso subir después, porque voy a priorizar, obviamente, ese ese vídeo. Porque lo quiero subir ya. Lo subiré después. Por lo tanto, no puedo corregir cosas que debería de haber corregido. Pero bueno, ya, ya lo corregiré en su momento. El caso es, para poneros en contexto, se lleva rumoreando mucho tiempo, un lanzamiento de Persona 5 a Switch. Hace... bueno, iba a decir hace dos días, pero, pero ya no fue hace dos días. El 24... Sí, creo, 24 de abril si no me equivoco. Sí, el 24 de abril se hizo un anuncio de Persona 5. Bueno, iban a ser dos anuncios. Uno que fue Persona 5 de Royal, que ya había sido anunciado, si no me equivoco, para PlayStation 4 y que ampliaría la historia del juego original. Me añadiría nuevos personajes y todo eso. Y el otro que era el tan rumoreado Persona 5S. Pero resulta que no, que Persona 5S el 24 no, sino el 25. Pues vale. Entonces llega el 25 y ¿qué pasa? Se anuncia Persona 5S que se pensaba que iba a ser... Este port de Persona 5 para Switch, pero no, resulta que es un Musou, basado en Persona 5. Para los que no sepáis lo que es un Musou, es un género característico de los Dynasty Warriors, si, si no me equivoco, creo que se llama así el juego, en los que controlamos a un personaje y nos enfrentamos a hordas y hordas de enemigos nosotros solos, o a lo mejor con alguna pequeña ayuda, pero, pero por lo general de uno o dos contra millones. Y es un género... En realidad es un género propio de Dynasty Warriors. Que después este juego ha hecho distintos crossovers con otras sagas como ha sido eh, Fire Emblem, Zelda e incluso One Piece. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Mira, el juego tiene pintaza. El juego tiene muy buena pinta, sobre todo para los que les guste el Genomusou. Show. Yo la verdad es que solamente he probado el Hyrule Warriors. Pero sí, la verdad es que tiene muy buena pinta. Entonces, ¿cuál es el problema con, con esto? Pues... No suelen salir bien estas cosas. Me refiero a... Desilusionar a los fans Quizá Atlus no sabía Pues este hype que había por Persona 5 para Switch Pero lo había Y lo supieran o no Esto les va a perjudicar un montón Cuando tú esperas algo con muchas ganas Y resulta que no se anuncia eso Sino que se anuncia otra cosa que no tiene nada que ver por muy buena pinta que sea, por muy buen juego que sea, no lo va a hacer bien, porque la gente se esperaba otra cosa. Bueno, Persona 5S va a estar para Switch, pero también va a estar para PlayStation 4. En PlayStation 4 quizás si venda mejor, porque claro, ya no nos daban estas expectativas y además se si llevan Persona 5 de Royal. Así que, de cualquier forma, no les desilusiona en absoluto. Aparte que eso, que ya conocen Persona 5, no como nosotros. Quizá Persona 5S vendería mejor en Switch si ya estuviera el, la versión de, de Switch de Persona 5. Simplemente la edición de Joker para, para Smash no basta para vender un juego que no era lo que se esperaba. Ahora, ¿qué pienso? Bueno, eso era otra cosa también que quería decir. Que no tiene nada que ver, pero incluso por un momento pensé que Persona 5S solamente iba a ser lanzado para PlayStation 4. Porque sale en el vídeo for PlayStation 4 y nada más. Y está unos segundos así y yo digo, no será verdad que ni siquiera esto lo van a lanzar para Switch. Ya después sí, lo anunciaron, pero me hubiera parecido una tomadura de pelo increíble. Bueno, que... Otra cosa también que ahora mismo yo me imagino dos, tres escenarios posibles. Una es que el juego fracase, por lo que ya he dicho que ahora mismo con todo lo que sabemos es lo más probable. Otra cosa es que igualmente el juego lo haga bien, que oye, que estaría bien, ¿por qué no? No no, no odio el juego. Y el tercer escenario que me imagino, sería que realmente Persona 5 llegue a, a Switch porque si si estáis un poquito al día resulta que Best Buy, una cadena de tiendas americanas ha listado Persona 5 para Switch lo ha listado y quizás no es un, una fuente muy fiable pero teniendo en cuenta que ha hecho otras filtraciones que sí que han salido bien incluido el, el propio render de, de Joker para, para Smash que resultó ser pues cabría tenerlo en cuenta que puede ser que sea falso por eso hay que andarse con ojo en caso de que Persona 5 se acabe anunciando y seguramente lo hiciera en el E3 o en algún Nintendo Direct entonces yo creo que Persona 5S ya sí que despegaría un poco más, pero hasta entonces yo lo que creo es que va a ser, al menos en Switch, un fracaso, o al menos no va a ser lo que se esperaba, o lo que no se esperaba a Adler. y creo que no tengo nada ya más que decir, me gustaría saber por supuesto vuestra opinión sobre el tema, si lo compraréis, si os llama la atención, o si lo habéis descubierto todo ahora, pues decirme qué, qué opináis sobre el tema, ¿no? Yo ya he dado mi opinión y creo que ahora voy a jugar un poco con mi Switch. Si, por cierto, si a alguien le interesa mi código de amigo de Switch, eh, lo pongo en mi, en mi información de, del canal. Así que, bueno, no voy a... En estos vídeos no voy a pedir like ni nada, solamente quiero dar mi opinión y nada más. O sea, ya está, con esto está bien, así que dicho todo, pues nos vemos.